Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Flutter. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo realizar animaciones sin necesidad de un Animation Controller. Para demostrar cómo poder hacer vamos a empezar con la aplicación que nos genera el Wizard de Android Studio que es la típica aplicación que incrementa el contador. Y vamos a agregar una pequeña modificación que además de sumar queremos que se pueda multiplicar por dos o restar. Para elegir qué tipo de operación queremos hacer vamos a agregar tres botones acá arriba y para eso vamos a agregar una fila que tenga tres botones. A este row vamos a decirle que ocupe todo el tamaño posible y vamos a dividir el espacio entre los botones de manera equitativa ahí ya tenemos nuestros tres botones vamos a asignarle un callback vacío a cada uno y ahí podemos cliquear los botones sin ningún problema vamos a separar un poco las cosas para que no quede todo tan apretado y ahora vamos a ponernos a trabajar en qué hace cada uno de estos botones vamos a definir un en un que tenga las operaciones y vamos a definir que tenemos una operación como parte de nuestro estado y vamos a decir que empezamos con la suma que es el valor por defecto de la aplicación de ejemplo. Ahora nuestro incrementar contador que es cuando presionamos este botón lo que tenemos que ver es cuál es la operación actual y en base a eso decidir qué operación vamos a realizar, si probamos hasta ahí deberíamos tener la misma aplicación que cuando apretamos el botón más incrementamos de a uno, vamos entonces a cambiar la operación y vamos a decir que si aprieto el botón sumar la operación va a ser igual a suma vamos a decir que operación es igual a restar y operación es igual a x2 acá creo que no necesito un set state porque no voy a cambiar la interfaz simplemente quiero cambiar qué tipo de operación hace para que cuando apriete la próxima vez el botón de más se ejecute esa operación pero vamos a ver si eso alcanza ahora sí, empiezo sumando aprieto resta y empieza a restar y si aprieto x2 voy multiplicando de a 2 y con eso puedo cambiar de operación de manera muy sencilla. Ahora no queda muy claro cuál es la operación que tengo ahora seleccionada por lo tanto lo que me gustaría en principio es decir que la que está seleccionada está con un alfa del 1 es decir bien opaca y las que no están seleccionadas quiero que estén un poco más apagadas. Para eso yo podría por ejemplo poner un widget opacity y este widget opacity recibe el valor de qué tan opaco o transparente queremos que sea el widget. Si yo por ejemplo lo pongo en 0,5, ahí ven cómo se pone un poquito más apagado que los otros botones. Entonces yo podría preguntar que si operation es la suma, que la opacidad sea de 1 y si no sea de 0,5. Ahora sí voy a necesitar hacer un set state para que se me actualice. El botón y este set state lo tenemos que agregar también a los demás botones si no no me va a funcionar salvamos cuando aprieto resta el suma se hace, hace negrita y cuando aprieto suma se vuelve inmediatamente a su valor esto mismo lo podríamos hacer para todos los widgets y tenemos una especie de selector vamos a bajar el, la capacidad a 0,3 y de esa manera podemos saber cuál es la operación que está seleccionada. Ahora lo que podríamos mejorar es que esta transición entre el alfa opaco y el transparente es inmediata, es decir, estamos saltando de 0,3 a 1 de manera inmediata. Y lo que queremos en realidad es poder hacerlo con una animación que vaya un poco más suave. La manera en la que veníamos haciendo animaciones era generar un Animation Controller, escuchar un montón de eventos, seguir modificando una variable que nos vaya diciendo cuál es el nivel de transparencia para cada opción pero en este caso lo que nos conviene usar es alguno de los animation widgets que ya vienen con Flutter que nos evitan de hacer todo ese problema y nos simplifican la tarea de animar ciertas propiedades de nuestros widgets uno de ellos es el animated opacity que se utiliza exactamente igual que el opacity que además de recibir cuál es el nivel de opacidad recibe una duración, para que se note bien en este caso vamos a decirle que es de 2 segundos y lo que pasa con este Opacity es que cada vez que cambia el valor de Opacity este widget va a mantener el estado, por ejemplo vamos a decir si empieza en 1 y después detecta que se lo cambiamos a 0.3 lo que hace es automáticamente hacer una animación para que el Opacity cambie de 0.1 a 0.3 si después en algún momento lo volvemos a setear a otro valor que sea distinto de 0.3 nuevamente va a ser una animación para cambiar la opacidad del widget este al nuevo valor durante un intervalo de 2 segundos. Esto es lo que me va a generar, que si yo se lo agrego a todos mis ítems y a todos les agrego la misma duración, vamos a empezar por sumar y cuando aprieto restar, este debería empezar a hacerse más clarito de a poquito y este más fuerte de a poquito. Si selecciono X2, como pueden ver, la transición es mucho más sutil y el efecto que logramos es mucho mejor visualmente para el usuario final si queremos también a estas animaciones podemos agregarle la curva con el cual se ejecuta la animación para lograr otros efectos para eso podemos usar por ejemplo el bond in, Bones Out vamos a poner la misma para todos, vamos a bajar el tiempo a un segundo esa no hace mucha diferencia, vamos a probar algo más loco fast out es el out in, eso puede quedar bien vamos a dejar eso dependiendo del widget puede que la, el efecto se note más o menos y así es como amigos pueden generar animaciones de manera muy fácil sin tener que hacer grandes complicaciones y de hecho esto hasta podría llegar a hacerse en un static widget donde este opacity lo reciben por parámetro y dentro de nuestro stateless widget vamos a tener una animación que se va a ejecutar cuando cambia su contenido. Animas del animated opacity existen otros widgets, voy a dejar algunos nombres en la descripción para que los puedan investigar y los puedan aplicar en sus proyectos. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de darle al subscribe, campanita y compartir el video si les gustó. Gracias y nos vemos la semana que viene.